Afganistán, 1999 ¡Oye, acelera, acelera! Está bien, está muy lejos. No nos matará desde allá. Gran comienzo, Hamid. Gran comienzo. Es Afganistán, amigo mío. Ya Rabí el álámíne, ya Azul Jalála, Fadám zakachna, haka bina tuíjí, aghbandaka. Amén. Rabána, átina, áfid dunia, hasanatá wa fil áakhirati. Hasanatá wa kina azabaná. Allahu amin. Allahu amin. Allahu Afganistán, la fortaleza de la muerte. Llamé por radio a Islamabad Les dije que te consiguieran un buen mercenario Nunca escuchan nada de lo que les digo Sí, qué gusto verte ¿Buen viaje? Como siempre, la burocracia del gobierno nos retrasó Qué gusto estar de regreso, amigo Sí, me alegra. Yamila Aisha Qué gusto verte de nuevo, Richard ¿Arreglaste un saludo de bienvenida? Nos dispararon en este lado del paso Spin Boldak Bienvenido a Kandahar ¿Fue la Alianza del Norte? No, ahí no un tipo en una tribu molesto ve una camioneta en el desierto y decide disparar. Pasa todo el tiempo. Las cosas han cambiado mucho desde que estuviste aquí. Hay más basura por todos lados. ¿Te acostumbras a eso, no es así? ¿Está muy difícil en África? Bueno, tres semanas en la playa, calmaron esto. Bastardo suertudo. Apuesto que tu esposa estaba eufórica, ¿no? Bueno, así es la vida, amigo. Así es la vida. África sigue igual. Cada maldito nivel, desde funcionarios menores hasta los más altos. Es lo mismo aquí. Todo igual. Como son islamistas, todos asumen que son santos y que no se corrompen. Solo es un mito. Estuve en Afganistán en el 94, poco antes de que los talibanes tomaran Kabul. El gobierno no era más que un montón de malditos lunáticos, pero... Todos saben que esto es Pakistán. Pero nuestro gobierno es completamente corrupto y no controla los problemas. Y los talibanes no hacen nada para calmar los problemas étnicos. Aisha. ¿De vos? El nuevo jefe de gobierno es muy estricto con nosotros. Aisha puede seguir trabajando con nosotros, pero tiene el mismo toque de queda que Yamila. Tuvimos que instalar en el viejo palacio. Bueno, gracias chicas, gracias por la cena. Sí, yamilá, yamilá. Conservar a Yamila fue aún más difícil. Puede seguir siendo intérprete, solo que no podemos sacarla de la región. Eso es ridículo. ¿Qué me dices del viejo, del viejo jefe? Se lo llevaron a Kabul hace tres semanas y lo ejecutaron. Fastidiaba a los jóvenes. Es decir, todos lo hacen, pero se trataba de ver quién atrapa a quién. El nuevo se llama Ashikan. Es un maldito. Uno de los talibanes originales del 92. ex Muyaidin, Peleó contra los rusos. Quiere saber todos nuestros movimientos. Gracias, se instaló sobre la colina fuera de la ciudad Dominando todas las tribus ¿Y sobre la alianza del norte? He estado oyendo sobre el general Masud Ah, Samasud, Masud General Masud, también lo llaman el león de Panshir Y peleó contra los rusos, comandante de unidad Pero seguro no va a llegar hasta Kabul sin ayuda de los norteamericanos Eso no pasará pronto Limpiamos los campos de minas para que su gobierno pueda llevar combustible a su gente para matar más afganos. Siempre hay un lado malo, ¿eh? Si construimos la infraestructura, quitamos minas, distribuimos combustible a todo el país, es de ayuda. Así es, pero los campesinos y las tuberías ahora son controladas por los talibanes. ¿Cuál crees que es su prioridad? ¿Llevar comida a una aldea pequeña en Helmand? ¿O llenar las estaciones de servicio en Jalalabad llena de campesinos y pastores de cabras hambrientos? Olvídalo, esta gente quiere combustible para pelear Tienen los caminos abiertos para luchar contra la Alianza del Norte Para pelear contra los Tayikos, Azbecos De hecho, cualquier maldito que no siga sus marcas personales del Islam Y eso incluye a los occidentales con buenas obras ¿No tienes problemas con eso? ¿Un día trabajas para la reina y el país y al siguiente para los talibanes? No me interesa Jenko dijo, ve a Kandahar, ya tenemos el contrato Para limpiar los campos de minas Ese es mi trabajo Olvida todas las ideas de principios y cambiar las cosas. Han luchado en Afganistán. Desde que Alejandro Magno lo atravesó, nunca cambiará. <ríe> Así que deja que los malditos sigan con lo suyo. Pónganse el chaleco antibalas. Probablemente sea un ataque tribal. No para mí, viejo. Me voy a la cama. Dulces sueños. Igualmente. Días. Ah, olvidé decirlo. Gary Molin llamó, dijo que hay un equipo norteamericano en Hellman que quiere comprarnos un paquete. ¿Qué compañía? No lo sé, su base está en Nueva York. ¿Tú eres de ahí, no, Yamila? Soy de Afganistán, pero sí, viví en Boston y en Nueva York cuando era pequeña. Nueva York no es lo que solía ser. Tal vez estás mucho mejor aquí, es más seguro. ¡Hamid, este cargo. Necesito orinar. Ahora es cuando. Tienes que decirles que si seguimos viniendo por aquí tendremos problemas cada 15 kilómetros. Cada que venimos conduce más rápido. Se lo has dicho. Díselo. Yarman! le normera. <risa> Ni bomba Hemos tenido problemas con los neumáticos todo el camino. pampa pampa, pampa Ya veo cuál es el problema. Sí. Hello. ¿Cuál es el problema? Danes una Ah, per perdón perdón, no entiendo pastu. no me corunda. Así me Lo lamento, solo solo, solo baje, baje el arma. Steve, Steve, Steve, rey! No la tengo no malamba. lamba. Eh, calma, no la tranquilo. Tengo, no oiga, calma, poco, oiga. Bien. Está bien, no hay problema, no hay problema. ¿Qué rayos hiciste? Si si Lo vine a orinar. Ah, men, ya la te le di a día. Yo eh, eh. no me eco, yo no me eco. Dame da, dame da. Baja el rifle, se viejo. No, no se preocupe. qué, Estoy habla un dialecto local. No le entiendo. Usted acurre si chute ello. atacá. No sé, jala, activa, me requisi, me requisi. ¡Oye, espera, espera! ¡Espera, espera, espera! ¡Steve está cargado, Steve! ¿Tienes? ¡Tienes que bajar el rifle ahora! ¡Soy el güerengue! ¡No dispares! ¡No dispares! ¡No dispares! ¡No, no, no! ¡No dispares! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, Tú no, no! Tú no no no dónde está! no no no está este Vamos, ¿Dónde la la está? ¡Dónde está! No. ¡Vamos, corre, corre, corran! ¡Vámonos! ¡No hay tu vale. ¡Wale, ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Suban a la camioneta! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido. ¡Corran! ¡Suman, suban. suban todos! ¡Suban, suban, suban, suban! ¡Rápido! ¡Vámonos! Estamos lejos. Solo estaba orinando. Estabas a 10 metros de una mujer afgana. Por eso puedes matarte. No la vi, sí, solo quería. Ella te veía, podía verte. Tienes que tener más cuidado. Sé que has estado lejos mucho tiempo, pero tienes que pensar en estas cosas. Cualquier seña de deshonra a sus mujeres y te volará en la cabeza. ¿Entiendes? Entendí. ¿Estás bien? Bien, vamos a trabajar, ¿de acuerdo? ¿Cómo estás, viejo? Bien. Un poco impactado, creo. Como los demás? Sí. Yamila es un gran hallazgo, ¿no? ¿Qué? Ah, sí. Entiendo que ustedes eran muy unidos antes de que te fueras a África. No tanto. Nos llevamos bien cuando fuimos a Hellman, pero... Yamila, Aisha y yo somos un buen equipo. No estoy seguro de que Ashikan le permita trabajar para nosotros. Las cosas están cambiando. La alianza tiene el norte del país, y el gobierno dificulta todo para los extranjeros como nosotros. Es una pena, pero así es. No, Shuima. Nasakodura, Kishiko Bidane, Baide, Narikomidani, Apereto. Takeshu Dubipasta, Daikebo Dubapina. Una menos. Sí, solo quedan cuarenta y ocho mil setecientos cincuenta y dos. Vamos, Yamila. Yaulé y Michi Paredo. Lasto, Yespa, no, Bacteri. <risa> <risa> ¡Ali! ¡Ven a tener viviendas! ¡Ni te cura! ¡Ali! ¡Viene Kunam! ¡Retrocese! ¡No quedes estar ahí! ¡Aléjate de la línea! Atrás, ¡Para atrás! ¡Aisha, quédate Por ahí! Favor. ¡Tienes que quedarte ahí! ¡Que no se mueva! ¡Viene Kunam! ¡Su nombre es ¡Ali! ¡Ali! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Quédate donde estás! ¡Quédate donde estás! ¡Aisha, aléjate ahora! ¡Ven hacia mí! ¡Aléjate de la línea! ¡Viene Kunam! Está bien, está bien. ahí! ¡Iremos por ti! ¡Iremos por ti! ¡No te muevas! Steve, ¡Sujétalo! ¡Está bien, está bien! Hamid ¡Tranquilo! ¡Sí! ¡Ali, Ali, mírame! ¡No te muevas! Tranquilo, tranquilo. ¿Sí? ¡Oigan! ¡Traigan el equipo! ¡Liberaremos el ¿Ve camino! ¡Ve equipo! ¡Está bien, está bien! ¡Trae el equipo! ¡Oye! ahí ¡Tranquilo! tu mano aquí! ¡Aplica presión! ¡Traigan el maldito equipo! ¡Vengan ya! ¡No te muevas! Hoy sí ¡Vas a estar bien! ¿Qué rayos estás haciendo? ¿Qué es esto? Así no hacemos las cosas, ¿entiendes? Podíamos ayudar a ese joven. Llévenselo de aquí. Dile que está despedido cuando regresemos a Kandahar. ¡Puede irse! Voy, na Katafaruche. ¡Con esta cara. Dinosauran y voy a ir, La hija, cara. llevaremos al hospital Van de cambio. De ahí la llevaremos hasta. a Pakistán. esperándonos, la llevarán a Islamabad. No le confío a ninguno de estos malditos doctores talibanes. Una mujer, así que necesito que te quedes aquí para seguir con esto. Claro. Asegúrate de deshacerte de ese bastardo. Sí. Mira, no tengo que decirte lo importante que es este contrato. Así que haz que todo siga bien. Sí, está bien. Ahora que Aisha está fuera del equipo, no se te permite trabajar solo con Yamila. ¿Por qué? Yamila podía interpretar para nosotros cuando Aisha estuviera presente. Ella ya no trabaja para nosotros, así que Yamila no puede ser vista con otro hombre sola. Mm. Es su ley. Tiene que haber otra mujer presente. Bien, conseguir otra mujer. No, no es así de simple. Mira, esos dos hombres son los que vinieron por ella. Me comuniqué con la oficina del gobierno para que la dejaran pasar al puesto médico. Deben haberlos alertado de que no puedes estar a solas con Yamila. Van a llevarla con Ashikan, el nuevo jefe de gobierno. Ve a verlo. ¿Recuerdas dónde vive? Sí, sí. Él te dará otro intérprete masculino. Voy a llevarme a Hamid en la camioneta grande. Tal vez necesite ayudar en el camino. Te llamaré de cueta. Cualquier problema, ¿sabes qué hacer, cierto? Salam Aleikum ¿Dónde está Steve Dalamor? Soy el segundo al mando, Richard Lee Pensé que sería útil que nos conociéramos ¿Usted supo del accidente de hoy? Bueno, voy a ser el jefe de estación mientras Steve lleva a Aisha a Pakistán. Tengo asuntos urgentes en Kabul. Así que tengo que terminar contigo rápido. De acuerdo. Bueno, como sabe, ahora no tengo intérprete. Te proporcionaremos uno. A man, chequeta. Nace asome. Disculpe. Uh, lo lamento. Espero que pueda ser una excepción. Y me permita trabajar con una intérprete en quien pueda confiar... Yamila. Imposible. Es la mejor intérprete que tienen aquí. Vivió en América, entiende perfectamente lo que digo. Tenemos muchos intérpretes buenos. Nazar. Aquí está tu intérprete. Habla muy bien español. Hola. Me dicen que tu español es bueno. Bien, necesito que estés junto a mí todo el tiempo. Quiero que estés al pendiente y atento con los afganos porque no les molesta si no hablas con ellos. ¿Hablas Baluchi? Hablo español. Mi nombre es Shir y con mucho gusto los conocerte contigo. Esto no es suficiente. Ninguno habla español tu Baluchi y Dari como Yamila. Boda. Ella estudió, los otros no tienen esos conocimientos. Eso no va a pasar. Esa es mi última palabra. ¿Cuánto le pagamos? ¿Cuánto? ¿30 dólares al día? Tal vez podamos incrementarlo a 40 dólares Todos ganamos Yo tengo una buena intérprete Y usted recibe más Yenko pagará todo Las mujeres no pueden trabajar solas Con hombres que no son sus maridos Esa es la ley ¿Quién eres para retar nuestras costumbres? ¿Y Yamila? Ella cuidará a niños Tu nuevo intérprete irá a las instalaciones en la mañana Es todo ¿Qué estás haciendo aquí? Sí, paga la voz. No, por favor, no, debes irte no, ahora. Por favor. Ah, paga no, la no, voz. Por favor, sí. vete. Más pronto que pude. ¿No murió entonces? No Tengo que estar contigo Por favor, no me dejes Te necesito No puedes trabajar ahora que ella no está Lo sé Es, es el código talibán Richard, si nos encuentran, nos matarán. Tranquila, no me quedaré. Solo tiene que verte. ¿Recuerdas lo que dije? ¿De lo que hablamos antes de que me fuera? Sigue en pie. Es cierto más que nunca, no puedo dejarte. Este país nos está separando. Hablé con un amigo de inmigración en Londres... Creo que encontré la forma. Pero tengo que sacarte de Afganistán. Te llevaría a Pakistán. Cruzarás la frontera. ¿Pero cómo? Se supone que ya no trabajo con ustedes. Pude entrar aquí, ¿no? Confía en mí. Volveré por ti. Estoy aquí ahora y volveré por ti. Solo necesito un par de días. Sí, solo dos días. Quédate cerca de aquí. Y si Ashikan te da más trabajo, hazlo. Si te hace preguntas, no dejes que sospeche. Volveré por ti en dos días. ¿Sí? De noche. Debes estar lista. de Canagua. <risas> ¿Sí? No? ¿Ya ya? ¿Ya yeah, ya? Yeah. ya ya No de ese todo? Sí, ya. Se me está ¡Alem <laughs> ¿Habla español? Poco, no, Poco. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasó? ¿Qué en Una amiga de esta mujer. Peleaba con cinco hombres. ¿Qué amiga, cómo se llama? No conozco a esta mujer. ¡No! ¡Pregúntele! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama su amiga? Espere, espere, espere. No sé, ya. ya es una mujer loca. No se preocupe por ella. Yamila. Yamila, Jeremia. ¿A dónde la llevaron? ¡Pregúntele ya! ¡Yamila, ¿quién es esa? ¿Dónde? ¡Se la llevaron para apedrearla al campo de la ejecución! ¡Cerca del viejo hotel! ¡Mauru! ¡Que el país ¿Yamila? ¿Yamila? Soy yo. ¡No se muevan! Chicán va a descubrir lo que pasó y va a relacionar todo y va a venir aquí Así que tenemos que irnos ahora Te llevaré a Cueta a ver si podemos cruzar la frontera Si tenemos suerte aún no lo sabrán Ese hombre de nuestro equipo Creo que sabía de nosotros ¿Qué? Me gritaba cuando me atacaban Decía que había sido infiel Debe saber de nosotros, por eso nos apedrearon en ese caso tenemos más razones para escapar ahora Le dirán a Shikam porque te atacaron Debo cargar el camión no, no, no, no No voy a tardar No me dejes, por favor, no me dejes, por favor Por favor Fue mi culpa Ahora tengo que deshacer. Eras un huésped en Afganistán. ¿Y así es como tratas a los que te hospedan? Espera un minuto, ¿sí? Te atreves a deshonrar a una mujer. Amenazaste a este hombre con un rifle. Pero era una pedreo ilegal y él es un criminal. Mató a Samia y secuestró a Yamela. También será castigado. Pero tú, inglés, serás castigado también. Y la mujer suela. El castigo para la prostitución es la muerte. Tenemos que terminar lo que este hombre empezó. Y tú también morirás. ¿Cómo te atreves a quebrar nuestras leyes? Tuviste intimidad con nuestras mujeres, sabiendo que no está permitido. Bueno, inglés. El hombre, el infiel, que deshonró a una mujer musulmana, aunque sea mujerzuela, ya no es un hombre. ¡Aaah! slash 召唤之一 Tenemos que irnos. Ya... Yamila? la No, no. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. no ¿por qué? Centro Médico Genko, Keta, Pakistán. Steve, habla Richard. Hola amigo, ¿cómo estás? No, no estoy nada bien. Mira, no tengo tiempo para explicar, pero necesito ayuda. ¿Dónde estás? Me estás asustando. ¿Qué está pasando por allá? Steve, Yamila está muerta. Uno de los afganos, el que mató al chico que sirvió con la mina, la llevó a ejecución. Intervine, no podía dejar que lo hicieran. Ashikan se involucró. Necesito que vengas y lo aclares. ¡Por Dios! ¿Qué rayos está pasando por allá? Steve, vuelve, sí. Tengo que salir de aquí. Tengo que ir a Pakistán. ¿Qué? No, no. Quédate justo donde estás. No seas ridículo. Si tratas de cruzar la frontera a pie, harás que te maten. Si me quedo aquí, me matarán de todas formas. Voy a tratar de llegar a Cueta para volar a casa desde allá. Quédate donde estás hasta que regrese. Yo lo arreglaré, ¿de acuerdo? Tenemos contrato con estas personas. Trabajamos para ellos. Te conseguiré un pasaje seguro de extranjero. Negociaré con algo, ¿está bien? Está fuera de tu alcance. Necesito que me ayudes, ¿sí? Llama a Asuntos Exteriores y que me ayuden en Pakistán. Voy a intentar, voy a intentar llegar a la frontera si logro salir de Kandahar. ¿A dónde? No sabes ni dónde diablos estás. Voy a colgar, alguien viene. ¡Rayos! ¡No te de muerente! ¡Maldición! ¡No cometa! ¡No cometa! ¡No, ¡No, no, no, no, no, no! ¡Maldición! 军官 Hay un puesto talibán en Spin Boldak. Regularmente envían patrullas de ahí para detener a los traficantes Si tratara de llegar a Pakistán, me alejaría de ahí Pero es el más cercano Bueno, como sea que se vaya, tengo que llegar a Pakistán antes que él Empacaremos esta noche y nos iremos a Cueta mañana ¿Y Ashikan? No lo sé, no sé qué voy a hacer Siento que vamos a la boca del león Los leones no atacan, amigo, ni aceptan soborno Si hay algo que pueda hacer para salvar la situación, tengo que ir y hacerlo ¿Y Richard? Ah, sí. Lo intentaré. El inglés infiel que deshonró a una mujer afgana no va a escapar de la justicia de Afganistán. Richard la rescató. Fue secuestrada y la llevaron a apedrear. ¿Por qué crees que la atacaron así? Porque estaba intimando con el extranjero. Son tonterías. Está cubriendo las huellas de alguien más. Quien haya secuestrado a Yamila debe ser castigado. Apedrear es ilegal. Podemos llevarlo a la policía. Los vieron juntos. Estaban intimando. Eso es ilegal. Ese hombre, Richard Lee, rompió nuestras leyes y será castigado. Es un ciudadano inglés trabajando para el gobierno talibán. Deben respetar sus derechos. No tiene derechos. Ustedes, ingleses, no mandan en Afganistán. Nunca lo harán. Esto no es India. No es Pakistán. No, pero es el siglo XX Y mi hombre no va a ser ejecutado Como un maldito perro en las calles Bueno, eso lo veremos ¿Es por dinero? No ¿Entonces por qué es? Sé que tiene casas de seguridad en Kandahar ¿Dónde está? ¿Cómo quiere que lo sepa? Si lo supiera no estaría buscándolo Si no lo traes ante mí también eres un criminal Si lo traigo Puede asegurar que no será ejecutado Que tendrá derecho a un juicio justo Y podrá ir a relaciones exteriores inglesas Por el bien de las relaciones internacionales Lo haré Pues lo encontraré Ay, por supuesto, otra consideración, otra forma de salvarlo. Lo van a ejecutar en cuanto lo encuentren. Ashikan dijo que le harían un juicio, pero no le creo, así que no me arriesgaré. Tenemos que ayudarlo a llegar a Pakistán. ¿Qué vamos a hacer? Los talibanes creen que sigue en Kandahar. No creen que trate de cruzar la frontera a pie. Tenemos que seguir con esto. Eso le dará oportunidad de escapar del país. Y después podemos tratar de salir. De alguna manera. Sí, yo comada. Ah, salam Alaikum. Alaikum Salam. Soy... Soy de Jenko. Estoy esperando al señor Mohammed. ¿Es inglés? Sí, sí, soy del norte. ¿Y usted es de Kandahar? Sí. Pero he estado en otras partes. Habla muy bien el español. Es que solía vivir en América. Nací aquí, en Afganistán. Pero mi familia se mudó a Estados Unidos cuando era pequeña. Tuvieron que regresar en 1989 cuando Rusia se fue. Pues, eh, temo que mi pashtú no es tan bueno como su español. <risa> Está bien. Si quiere, puedo hablar en español. Um, es mi trabajo, ¿sabe? Soy intérprete. Ah, ¿usted trabaja como intérprete? Mm. Antes de los talibanes trabajaba para la ONU. Y solía ir a la universidad. Pero ahora solo trabajo cuando no hay intérpretes masculinos. ¿Cuál es su nombre? ¡Oiga! oiga, oiga, no es mordida, Nos, mordirá? Nos mordirá. Oiga, baje el arma. ¡No te harása! ¡No te haras! Oiga, no, no, no, no hablo pastu. ¡Urasa! No, no, no, yo, yo, no pastu. Fusali. No, no, no, no, no, no. No, no, no. Inglés. Inglés. Pakistaní. No, no, no, no, no. No pakistaní. ¿Eh? No, soy inglés. ¡Soldado! No, no, no, soldado. No, soy inglés. Inglés, inglés. No, no hablo pastu. ¡Eh, ¡Soldado! Escucha. ¡La vida. ¡Está bien! ¡Está bien! In, ¡Está, está el... bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está ¡Soy inglés! Sí. ¡Soy inglés! <fírie> <airófala> trabajo... Tra tra trabajo para Jenko, compañía de minas. ¡No, ¡Evitamos que el... las minas Ay, exploten! Ya... Sí. ¡Eso es lo que hago! Sí. ¡Eso se hago! Se por qué un inglés, desarmado, está caminando por las montañas tan cerca de su campamento. ¡Estoy perdido! seguí el camino! ya! ¿Y a dónde vas? ¡Voy a Pakistán por el Paso Koyak! ¡Más baraco! ¿Eres pakistaní? ¡No! ¡No! ¡Soy inglés! ¿Inglés? Tenemos muchos agentes ICI en nuestro país. Los punyabis se ven aquí con los talibanes. ¿Quién eres tú? No soy de Pakistán. Sí, soy de Leeds, Inglaterra. Espere, espere. Es un misterio para mí. ¿Cómo es que estás aquí? Voy a Pakistán. El gobierno... Talibán en Kandahar está atrás de mí. Sí, van a matarme. Así que tengo que cruzar la frontera. ¿Inglés? Sí, soy inglés. Dime, inglés. ¿En qué año tu gran nación ganó la Copa Mundial de Fútbol? 66? Tampoco nos gusta el régimen. También, somos enemigos del gobierno talibán. Aleida Juraya, Agarasi, Oreira Nogereski, Nora es? de Menchevsko. Soy Omar Baluch. Tengo un negocio de importación y exportación. Richard Lee, retiro de minas. Bienvenido a Beluchistán. Ayúdame a cruzar la frontera. Tengo dinero. Tengo efectivo y mi compañía le puede pagar más cuando llegue allá. Te dije. Tengo un negocio de importación. Si quieres fastidiar a los talibanes, yo te ayudo. Ven. Debes comer. Será un viaje largo. Namira no, descomí. Labor, ven. Comida. Llamando a HQ, cambio. Llamando a HQ, cambio. HQ, habla Steve del amor, cambio. HQ, habla Steve del amor, cambio. Nos quedaremos aquí esta noche, en uno de nuestros campos. Mañana te llevaremos a la frontera. Él es Khan. Está a cargo de esta área. Serocan. Naras Lamada. Agredes Nasdara. Salam Aleikum. Sirtu. Aleikum Salam. Por favor, ponte cómodo. Es tu habitación esta noche. allá hey, en Urambe. Naras me Ah, oh, Gurda ya me no ready. Nay ne you man, yo. Estas las cavamos durante la guerra contra Rusia. ¿Pelearon con los soviéticos? Todos peleamos contra los soviéticos. Hassan estuvo en el ejército afgano hasta que desertó. Pero todos somos muy ¿Y ahora? Ahora peleamos contra los nuevos opresores. Misma corrupción, misma avaricia. Ahora nos dicen que Dios los envió. Pero Alá no manda a hombres a golpear mujeres en los caminos, ni a matar infieles sin razón. Alá apoya a hombres como yo. ¿Y la Alianza del Norte los apoyan? Son del Norte. Pueden tener Kabul, pero no tienen nada en mi tierra, en Beluchistán. Verás. Esto es Irán. Esto es Afganistán. Esto es Pakistán. Y... Esto, todo esto, es Beluchistán. Los ingleses marcaron una línea aquí y dijeron, esto es Afganistán, esto es Pakistán. Pero a nuestra gente no le importan las fronteras. Somos uno solo, Beluchi. Y un día, vamos a gobernar el país. Esto es por lo que lucho, Beluchistán. Ah, pero Pakistán no quiere entregar esta tierra, ¿no te parece? Mira cómo pelean en Cachemira. El problema de Cachemira no puede resolverse. El ejército hindú también lo quiere. Pero aquí es muy simple. Beluchistán quiere libertad y todos la tendremos. Y dime... ¿Qué hizo un inglés para enfadar al gobierno talibán? Es complicado. Como todo en este país, siempre tiene muchas caras. Solo espero que no tuviera que ver con una mujer... Hay dos cosas que a los ingleses les gusta más que el té. Fútbol y fornicar. Esto no me sorprende, mi amigo. Estas mujeres son las más hermosas, las más exóticas en todo el mundo. Haré allí. Haré de chicanores semen cosa net daré allí. No la mesa de vida. No, no, no es lo que crees. Creo que probaste el vino celestial y resultó ser veneno. Mi esposa murió en África hace dos meses. Nos separamos el año pasado, pero... aún así... ella era voluntaria en Sierra Leona. Quería quedarse, tuve que irme, así que... terminamos. Vine a Afganistán... y no quería que pasara. No creí que... pasaría, ni siquiera supe que pasaría, pero... me enamoré. Esa mujer era... tan fuerte... con principios. Era hermosa. Me enamoré. Sabía que no podía lograr que funcionara, pero... Estaba bajo mi piel. ¿Sí? Mi esposa se contagió de malaria. No llegó al hospital a tiempo. No quiso dejar a la gente que estaba ayudando. Y me repetía miles de veces, mi esposa muriendo. Tenía que estar junto a ella, no importa cómo sea, y no estuve. Y la realidad es que no estuve cuando murió. Dejé que se fuera y no podía dejar que pasara de nuevo. No lo haría. La amaba. Y no podía dejar que se alejara de mí. Las mujeres son las criaturas más preciosas en la tierra. No mueras por amor. Ahora, debes encontrar el amor de nuevo. Debes descansar, Inglés. Mañana será un largo día. ¿Está bien? Buenas noches. No te preocupes. que ir a Narynch. Una chica murió en un campo minado. ¿Nuestro pueblo te parece duro? Pues sí. Tu pueblo tiene que soportar el medio ambiente en el que está. Tu país es difícil para vivir, así que tu pueblo es duro. Pero nuestro país también es hermoso. No has visto la mayoría. He visto Kandahar y este lugar. El camino desde Cueta fue espectacular. Mm. Pakistán. Mi mamá y mi hermano siempre quisieron ir allá cuando los talibanes tomaron el control. Pero mi papá no lo permitió. Dijo, debemos quedarnos ahora que hemos vivido tanto tiempo en América. Es importante para... Para nosotros, vivir y morir en Afganistán. ¿Y tú? ¿Qué es lo que quieres? Mi padre está muerto. Si puedo irme, me iré. ¿Qué sucedió? Nada. Haji creyó oír algo. ¡Tú! ¡Atrás! No creo que haya nadie aquí. ¡No se ¡Taliban! ¡Taliban! No say let it, no say come! Let you, let Let him Allah! Go up there! I'm not the fuel! Aruba! Aruba! No, no, no! I do! No, no, no, no, ¡Suscríbete al has es la forma de obtener información Si los talibanes lo encuentran Recibirán el mensaje Si no lo encuentran Los perros salvajes lo harán ¿Me buscaban a mí? No. Su unidad fue enviada por el comandante local en Kandahar. Vino a buscarnos. Mi unidad fue atacada en la base talibana de Kandahar hace dos noches. ¿Los del ataque rebelde fueron ustedes? Te dije, amigo mío. No nos gusta el gobierno talibán. La forma de demostrarlo no es con votos ni protestas. Esto no es Londres ni París. Volamos las cosas. como lo hacen en Washington? Ven. Debemos llevarte a la frontera. Gracias, Omar. Eres mi huésped. Y pagarás en efectivo. Efectivo. Vamos. ¿Y cuándo fue eso? Cambio. Uh, fue hace cinco horas. Cambio. ¿Le confirmaron que lo vieron? Cambio. Sí, Steve escapó con otros hombres. Cambio. Está bien. Manténme informado. Cambio. Cambio. Era de Kabul el coordinador de Jenko. Escucharon reportes de que la patrulla del gobierno se vio involucrada en un tiroteo a 24 kilómetros de la frontera de Koya. ¿Cuándo? Anoche. Están seguros de que Richard estaba ahí. Entonces, Ashikan ya sabe que no está en Kandahar. No, aún no. Lo supe por una fuente de yenko. No ha llegado a ellos aún. ¿Está herido? No, escapó. Lo están guiando hombres de tribus. Traficantes Baluchis. Creo que se dirige al paso Koyak. Es peligroso, pero es la opción más cercana. ¿Vamos a ir? Yo iré, pero necesito que te quedes. Si Ashikan o la policía te contactan, debes decir que estoy en la ciudad buscando a Richard. No menciones nada, ¿de acuerdo? Por supuesto, buena suerte. Tenemos mucho que hacer, James. Voy a la nada. Sí, sí, estoy seguro que tendremos el contrato en un mes. Sé lo importante que es. Yo estoy lidiando con esto. Richard Lee no será un problema. Le daré un boleto a Pakistán. Estará en Reino Unido mañana en la noche. Voy a pactar con Ashikhan. Él estará bien. Tengo que irme, ¿sabes? Te llamaré después. Adiós. Con Ashikan habla Steve del amor de Django, por favor. Ya voy. La probarme qué va. No está funda. No está para estar en la persona de. Está fundi. Mucho presto, mamá pasa paucana. ¿Se vuelve Hola. No puede venir. Bien, dile que me llame Steve Del ¿Quién? Steve Del Amor Jenko. Dile que me llame, ¿sí? La República Islámica de Pakistán. <ríe> Nunca pensé que me alegraría tanto verla. Hay muchos guardias y talibanes. Tal vez te están buscando. Debes usar esta ropa para que no te reconozcan. Ni buquechesco ni Derechka. ¿No podemos rodearla o cortarla cerca? Está electrificada. Hay muchas minas resguardadas por los pakistaníes. Tienes que pasar por la frontera. Una vez que la atravieses, diles quién eres. Te llevarán a Cueta. Debemos dejar nuestras armas. No te preocupes. Tengo un revólver conmigo. ¿Sí? Vamos. Jenko Kandahar, habla Steve. Adelante, cambio. Jenko Kandahar, habla Steve. Adelante. Hamid, adelante, cambio. Hamid, adelante, cambio. Habla Steve. Hamid, adelante, cambio. Hamid, adelante, cambio. Steve. Habla Hamid, cambio. Hamid, ¿dónde estabas? Te llamo desde hace cinco minutos. Necesito que envíes un par a los cuarteles generales, cambio. ¿Hola? Hola, Steve. No te escucho. Hola, Hamid, ¿me escuchas? Hamid, cambio. ¡Rayos! ¡Hola, Hamid! ¿Puedes oírme? ¿Puedes oírme? ¿Steve? ¡Steve! Soy Hamid. ¿Puedes oírme? Steve. ¡Hola! ¿Steve? Habla Shikan. Nuestra gente está en su lugar en la frontera El blanco será exterminado ¿Dónde estás? ¡Hamid, te hablo, maldita cosa! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Steve! ¡Si puedes oírme, por favor ven aquí! ¡Te estamos esperando! ¡Ah! ¡Hola! Adelante. Sé que estás ahí. Habla Hamid. ¿Qué? Al fin, tenemos que arreglar estas radios. ¿Qué? Hamid. Hamid. Sé lo de Ashkanid. Mala línea, Hamid. Dilo de nuevo. Les dijiste dónde está Richard. Van en camino para detenerlo. ¡Lo matarán, Steve! ¡No lo arrestarán! ¡No lo traerán! ¡Le dispararán y lo harán desaparecer! Hamid, escúchame. ¡No tuve alternativa! ¡No tuve alternativa, amigo! ¡Nos fastidió a todos! ¡Todos estamos en peligro! Ashikan iba a ordenar que nos arrestaran y nos sacaran del país. Jenko iba a perder el contrato y perderíamos el empleo. ¡Lo traicionaste! ¿Dejarás que maten a tu amigo? ¡Era él o nosotros, Hamid! ¡Era él o nosotros! ¡Casi lo logro. Dice que el gobierno lo buscara en el aeropuerto. Le dije a Shikan que creía dónde estaba. ¡Podríamos haberlo salvado! ¿Y Jenko? ¡Fastidiaríamos a Jenko! Escaparíamos y Jenko sería arrojado del país. ¿O qué pasaría con los de Kabul? Nada les hubiera pasado. No estaría a salvo, pero ahora Richard morirá. ¿Y tú? ¿Tú me dices que fue por dinero? Di ¿Por Jenko, ¿Por un contrato? No. No, no, no. Mamá, malone. Mamá, se la hice. Nasira, manasira, Nasira, Golsara. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Oh! No. ¡Oh! Tengo un hombre en la frontera. Y tu amigo va a lidiar con él. Y ya podemos continuar. Conoce a tu nuevo intérprete. Hola, señor. Y como ya dije, cualquier otra complicación amenazará el futuro de tu compañía en Afganistán. Jengo está comprometido con su trabajo aquí. No habrá más problemas. ¿Qué era. que va a dotar. Dame el dinero. Como me agradas, solo tomaré la mitad. Toma esto. No, hicimos un trato. Eres mi hermano y lo necesitarás. Gracias. Te lo dije, amigo. Es lo que hago. Importo y exporto. Pero fue un placer. Vas a Leeds, búscame, ¿sí? Claro, mi amigo. Me llevarás a un partido de fútbol. Leeds United. Buen equipo. Bueno, nos vemos. Provincia de Helmand, Afganistán, 2002. USAT, MÉXICO